nos hace abrazar. Y se lo digo muy en serio, ¿eh? Abrazarnos para recordar que somos humanos y que sentimos. ¿Qué falta nos hace abrazar para despedirnos del amigo, de la amiga, del hermano que no volveremos a ver? Abrazar reconforta, alegra, celebra la vida. Pero nunca imaginé que los abrazos, junto con los besos, pasaran a ser producto del mercado negro. Que fueran, si no prohibidos, sí, poco recomendables. Abrazar revitaliza la piel, nos dibuja una sonrisa, nos da paz. Las personas adultas mayores, sobre todo aquellas que viven solas, Aquellas que están en residencias, las que están en hospitales, necesitan del abrazo solidario, del abrazo que les recuerde que no están solas, que existe alguien que se ocupa de su bienestar. En algunos países europeos inventaron unos, vamos a llamarle abrigos de plástico, para algunos familiares y a través de él metían las manos en esta bolsa de plástico y metían eh, la, el otro brazo y aquí enfrente quedaba el adulto mayor para que lo inventaron para que se pudiera recibir este sustituto de abrazo. Pero si somos eh, claros, el abrazo es el contacto de piel a piel, el sentir a la otra persona, su calor, su olor, espero con ansia la llegada de mejores tiempos, donde el abrazo vuelva a ser nuestro alimento, el de todos los días. Pero mientras, desde aquí, para usted, un fuerte abrazo. I'm Se murió y la gente le no hay mejor que la chona para la quebradita. Y la chona se mueve, a los toque le toquen ella baila de todo, nunca pierde su tete. ¡Venga! Eso es. Y cómo baila la chona con mucho sabor. Y ese ritmo allá en la pista que va. Y la chona se mueve, y la gente le grita. Lo mejor que la chona, para la quebrada. Y la chona se mueve, al mismo que la toquen. Ella baila de todo, nunca pierde su tema. Epa! Gracias por estar con nosotros. Vamos corriendo ya nuestra tercera hora en aprender a envejecer. No se pierda la siguiente sección. Y no se la pierda porque Sensei David nos va a ayudar a fortalecer el abdomen que tan bonita forma nos puede hacer cuando lo tenemos lo tenemos muy bien. Sensei, sí, sí, ¿cómo sí. estás? Buenos días. Buenos días. Bien, buenas Gracias. tardes buenas a tarde estas ya. horas. Ya buenas tardes. Vas a hacer... Te hago entrega de una playera que nos dieron la Dirección de Deportes del Poli. ¡Ay, muchas gracias! Para ti para mí nos obsequiaron una, ah, entonces hago perfecto. entrega para que hacemos no digan... Ah, pues muchas, es que no muchas gracias por este, por este regalo. Y importantísimo tener el abdomen firme. Firme, el abdomen Aquí es lo, lo, que lo, nos, que nos sostiene, lo que nos sostiene, abdomen fuerte, caminado fuerte. Abdomen caminado flojo. derechito, ¿verdad? Ajá. Eso es. Bueno, pues te dejamos para que nos digas cómo le hacemos parados y... Sentados. Sentados. ¿Se puede la... fortalecer el abdomen sentado? Claro que sí. Oh. A ver, yo hasta no ver, no creo. Ahorita vemos, gracias. Oh. Buenas tardes, vamos a hacer hoy el día ejercicios para fortalecer el abdomen. Vamos a calentar un poquito, estiramos arriba, cuatro, cinco, al frente, abajo, sin doblar rodillas, de ladito, uno, dos. Vamos a hacer un poquito de... Abdomen de pie y abdomen en silla. Parece que no son como muy fuertes, pero ahorita lo van a ver, ¿sale? Vamos. Empezamos con los primeros parados de pie. Un saludo a mi doctora Edna, que me está viendo y hace sus ejercicios. Los invitamos a que nos vean y manden sus comentarios.